que transa banda de SkateSpot MX. soy el Tony, ya se lo saben, esta vez va a ser un video corto sobre una noticia que salió apenas hace un par de días y de la que mucha banda había estado esperando pues, que sucediera, ¿no? Hace un par de días en el canal de Element, Element Skateboard, tuvieron a su canal de YouTube un video donde le daban como una bienvenida a Van Marguera. Comentaba un poquito sobre lo que había significado para él estar regresando al skate y mostraba por ahí una tabla que estaba usando desde tiempo atrás. Entonces por aquí pueden estar viendo el video donde él está hablando sobre ese tema. Y la noticia aquí es que muchos estamos esperando el video que Element dijo que iba a lanzar en el mes de julio, agosto o algo así. Estamos en septiembre y el video todavía no llega. Lo único que hicieron... Fue lanzar como un previo muy pequeño De Bam Marguera regresando al skate Pero no es el video que todos estamos esperando O sea un video donde todo el team patinara Y en ese video se viera Van Marguera Pues manchando como solo él sabe ¿no? En este video que subió Element a su canal Solamente se ve un Bam Marguera Con unos kilitos de más Relatando un poquito lo que ha tenido que hacer Salir a correr, tratar de mantenerse en forma Para recuperar pues la agilidad Y pues, todo el punch que traía cuando el güey patinaba Pues todo el tiempo cuando era pro Pues nada solo quería comentar esta nota rápida y pues dejar en claro que seguimos esperando ese full leg video en el que todos podamos ver a Van Marguera pues patinando como todos lo queremos ver y esperemos que sea pronto porque ya fue bastante la espera la marca prometió hacer ese video para sus 25 años los cuales ya se cumplieron pero el video no ha llegado así que esperemos que sea pronto y estaremos al pendiente que ya sabes, si te gustó el video dale like, compártelo ahí con la banda No olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está por aquí abajo o algo así Deja un comentario si te gustan este tipo de videos O si quieres que hagamos un video de algún tema en específico O también puedes suscribirte al canal haciendo clic en la foto de perfil que está apareciendo por aquí del canal Igual también puedes checar estos otros videos, están chidos sobre skate, noticias, checkouts, cosas así Vamos a estar subiendo más contenido cada vez Así que no olvides suscribirte para no perderte los videos No dejen de patinar banda